mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana, buenos días en este magnífico lunes bueno y comenzamos la semana con una interesante interesantísima, diría yo, entrevista con el licenciado Manuel Trinidad Puello el nombre de Manuel Trinidad Pueyo además de que es conocido por todos nosotros, profesor universitario de larga data, pero ha estado se ha estado mencionando como candidato de la fuerza del pueblo o PTD, porque ahora hay una Hoy se decide eso. Hoy se decide eso, bueno. Así que buenos días, Manuel, ¿cómo tú estás? Cielo? Muy buenos días, mago. muy el, buenos qué días. Placer, qué qué, qué días, placer ¿cómo Manuel. Bien. ¿Cómo estás? Como siempre. Carolina, Fulvio y Francis. Buenos días. Para mí es un días. grato honor Díaz. estar aquí con ustedes, un equipo de grande liga. <risa> Me siento de triple A aquí, vamos a ver. <risa> bueno. No, eh... lo, lo ¿sabes que lo de Manuel conmigo no es un asunto de, de, el, de el micrófono. Profesor, no es un asunto de profesor, sino de baloncesto. Exacto, sí, sí, esto comenzó como en el 70, Manuel, eh, más o menos, 70 y algo, como el Cruz San Francisco y por el Carlos Mora. Sí. Eh, sí, cuando sí, sí. después nos unificamos con Máximo Gómez. El Andán, cuando, sac <risa> cuando, <risa> cuando, cuando sacamos <risa> los protíbulos y la <risa> droga de pueblo nuevo. Cuando Dios, teníamos Dios. La, el asunto del club, es que salíamos a pedir un peso el y El amigo de Amado, listo, con un papel <risa> importante. Sí, ¿no? sí, yo, sí. Estuve ahí en, yo estuve en esa lucha en el 86-87, que fui fiscal. Amado, sí. nosotros salíamos para la calle a pedir un peso y dos pesos. Como cosas de clubes para ayudar a jóvenes, para sí, la, Interesante, un día la en la historia. Eh, la Vladimir Hierro. ¿eh? ¿Sí? de la... El... Viejo, <ríe> muy muy... Ustedes, <ríe> ¿Ustedes no conocen eso? Porque ustedes son riquitos. No, no, no yo otro estaba otro en el San Martín. Ah, yo era del San Martín. Raúl Durán nos juramentó. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> vamos a hablar, vamos a hablar. <ríe> <en paz> descanse. <ríe> bueno, es. el panorama político <ríe> <Sí>. <ríe> local, municipal, eh. Hay una boleta conformada donde tú eres el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Es correcto eso? Mira, hace alrededor de un mes que la dirección de la Fuerza del Pueblo aquí me ofertó la candidatura a la alcaldía, que más luego fue confirmada por Bautas Roja, quien dijo que tenía interés, que yo iba a participar con un bloque de partido y que realmente esperaban la decisión. Todavía yo estaba en el viejo partido. Después de reflexionar, acepté ser el candidato. Ahora bien, en la plataforma nuestra de la Fuerza del Pueblo, nos dijeron que nosotros íbamos a contar con seis regidores eh, y los aliados, como el caso de la Fuerza Nacional Pobrecita 1, eh, tengo entendido que el compañero Francis... Eh, Francis Rodríguez... Estamos hoy para completar la... Por el VIS tenemos a Tito Marte, eh, por el por el sí, PQD, PQDC. PQDC también tenemos al pastor Tejada, sí. entre otros. ¿Qué pasa? Que al partido reformista le corresponden, según nuestra plataforma, dos regidores y la candidatura a la vicealcaldesa. Eh, cuando fuimos el delegado nuestro a inscribir, la boleta nuestra de la Fuerza del Pueblo, los componentes, porque cada uno de los aliados lo hizo de manera particular en Santo Domingo, nos encontramos de que solamente habían dos espacios para nosotros. Consultamos arriba y decidimos entonces no inscribirnos. Hasta ahora nosotros aparecemos en la plataforma del Partido Reformista, quien es que personifica la boleta. Independientemente, vamos a aparecer en siete, ocho partidos la misma boleta. Sin embargo, a quien le van a computar los votos va a ser el Partido Reformista quien, quien encabeza la alianza. Estamos en espera de que esa situación se normalice y de normalizarse entonces nosotros vamos a proceder a entregar la documentación necesaria. Trinidad, ¿Sí? eh, tenemos un panorama político a nivel local y en el país, pero en este caso nos referimos... A las candidaturas a la alcaldía y los tres partidos, vamos a decir que tendrán mayor nivel de competencia: el PLD, encabezado por Miledis Núñez, al PRM con Siquio, y usted por la fuerza del pueblo. Según ellos, dicen que tienen los números y que están ganados. ¿Qué nos podría usted decir en relación a la candidatura suya? Mire, lo primero es que nosotros, en la semana pasada, se culminó un estudio que mandamos hacer en ese estudio refleja que el 52% de los macorizanos van a votar por persona y no por partido. Y creo que esa es una decisión que se está dando a nivel nacional. El panorama realmente político es cambiante. En los últimos tiempos la clase media ha jugado un papel importante en cuanto a las decisiones, influir en las decisiones de los partidos. Y el hecho de decir que el 52% no tiene militancia partidaria eso significa que cualquier situación se puede esperar. Sabemos que estamos en una situación, si se quiere ya, al doblar de la esquina. Apenas quedan dos meses de trabajo. Los partidos que, que han hecho que han corrido tienen mayor nivel de ventaja. Más sin embargo, yo creo que va a depender mucho de la oferta que se le pueda hacer cada uno de nuestros candidatos. Sí, yo creo que este, estamos en un espacio importante. Con la fuerza que nos acompañan eh, en, en el hipotético caso que podemos aceptar, yo creo que contamos con una boleta importante y más aún donde el voto ahora del de regidor es de arrastre. En la medida que tú contienes eh, regidores importantes y esa es de, una, de nuestra preocupación, va a tener mayor nivel de voto. Yo creo que esa pregunta te podemos responder de cuál sería la decisión final, cuando estemos por lo menos en la primera quincena de enero ya vamos a tener un panorama ya definido donde la propuesta al electorado Franco Macorizano va, se va a recibir y esa franja que no tiene militancia política yo creo que no es si se quiere raro, sorprendente el que oscila entre un 52 y un 53% de aquellos que no tienen militancia partidaria. Entonces buscan aprovechar e esa condición aun teniendo la, la, la debilidad que como partido no cuentan con esas fortalezas que tiene el PRM, que tiene el propio PLD, que sería un trabajo mucho mayor el que tienen que hacer. Ahí era el enfoque que quería dar. Correcto. A la Fuerza del Pueblo, que es el partido que salió, eh, si se quiere fuerte, y que, que está encabezando, porque aunque aquí se personifique, la boleta con el Partido Reformista, los aliados no están con el Partido Reformista, no. los aliados son de la Fuerza del Pueblo. Más sin embargo, yo creo que esa desventaja, la figura que es Leonel Fernández, tres veces presidente de la, de la República, el impacto que ha creado esa candidatura de ella va a incidir sí. también en lo que van a ser los resultados locales. Y sin lugar a duda, ahora mismo el presidente Fernández ocupa un segundo lugar en la preferencia del electorado, como indican las diferentes encuestas que estamos recibiendo en los últimos días. Emanuel. Para mí sería un grato honor eh, acompañarte en la boleta como regidor. Igual, igual para y mí. Y sé que podré, podremos hacer un gran trabajo a la municipalidad de tú ya definitivamente aceptar. Eh, hablando de lo que ha sido el 6 de octubre hacia acá, la composición de los partidos y creo que es lo que ha traído consigo la dificultad de armar boletas definitivamente y que todavía hoy tenemos la oportunidad. Eso no va a tener el irnos o tener unas fuerzas divididas en lo municipal que en principio hizo acuerdo para lo congresual. ¿No va a afectar el, la alianza en lo congresual? Mira, la situación de nosotros es parecida a lo que tienen los otros partidos aquí. Sí. Eh, tengo entendido que todavía el PRM no ha definido el acompañante de su candidato. Por igual también tenemos en la situación del PLD de gusto generalizado por la situación de la boleta. Eh, a la cosa hay que poner que el fenómeno se desarrolle en cuestión. Si bien es cierto que hay un acuerdo en 24 eh, provincias en el interés de apoyarse la oposición... No es menos cierto que va a depender mucho de lo que sería el comportamiento de esos dirigentes en las elecciones de febrero, primero, porque eh, no habrá motivación para que el partido que va a apoyar a la congresional, si no recibe en principio un apoyo en lo local. Eh, pero eso hay que esperar que las cosas se vayan desarrollando para ver cuál va a ser el comportamiento tanto de los dirigentes como de los electorados. Esta es una elección eh, eh, muy, muy, muy difícil. Por primera vez yo creo en la historia que los partidos de oposición tienen, han hecho alianza Los sí. partidos reconocidos en este país todos tienen alianzas con la oposición. Hasta Alianza País tiene un acuerdo con, con, el, PRM. con el PRM en San Juan de la Maguana, donde se están apoyando. Y así sucesivamente. Yo creo que existe el deseo, el interés de sacar a la Cúpula Danielita del Palacio. Yo estoy convencido que estas van a ser las últimas Navidades que vamos a tener al PLD dirigiendo los destinos de este país. Porque realmente eh, esa Cúpula del Palacio ha traicionado lo que es el pensamiento político de Juan Bosch. Eh, Solo la, la danilista, y hago... discúlpame. Sí. Porque yo hago una diferenciación Manuel, entre Manuel, usted, usted era viceministro de Deportes Federados con esa cúpula. Eh, nos sorprende que en el día de hoy se, lo se lo manifieste debe, de esa manera. Lo que lo debe sorprender a usted es que yo haya renunciado a esa situación. Sí. Aquí hay centenares de dirigentes del PLD que están en lo que nosotros hemos olvidado, la secreta. Que por sus condiciones económicas, yo conozco un dirigente medio que no sale de ahí porque lo que recibe es para comprar la medicina. Trinidad, ahí estuvo... En febrero usted va a estar viendo una hemorragia de esa gente que vienen para acá. Sí, porque yo salgo y fundamentalmente de la agrupación política, ¿dónde comienza el pecado original? En el 2015, Quirino Ernesto Paulino Castillo, eh, quien es un confeso narcotraficante, diseñó y puso en práctica una campaña de difamación contra el presidente Leonel Fernández. El movimiento deportivo, el cual yo pertenecía y mi condición de viceministro. Pero Grino no tenía capacidad para él diseñar eso. Porque, yo no claro, lo creo. La, él, él lo está diciendo. Sí. O sea, diseñó, bueno, diseñó porque fue, fue el que la, fue diseño. el que la puso en práctica. Sí, bueno. puso en práctica. Bueno, una campaña de difamación en el 2015. El movimiento deportivo hizo dos grandes encuentros. Uno en la arena del Cibao, con centenares de dirigentes deportivos, en defensa de la integridad de Leonel Fernando. Y el otro se hizo aquí en la región del nordeste. Sí, lo recordamos. En ambos casos, yo fui uno de los oradores principales. Y eso, a mi entender, no cayó bien en el palacio. Y desde ahí viene ese nivel de distanciamiento. Entonces, yo fui funcionario desde Lionel y de este en mi condición de dirigente del PLD. Pero entiendo de que el Dani Limo, quien es el dueño del PLD en este momento, es que ha traicionado. Por eso hago la diferenciación entre PLDista y danilista. Nosotros no tenemos nada en contra de los PLDistas. Siguen siendo nuestros compañeros. Siguen siendo nuestros compañeros. Donde no transigimos es en la cúpula del palacio que ha traicionado la memoria histórica y los principios de Juan Bosco. Así es. Bien. Emanuel, eh, una pregunta. Estaba preguntando por ti ahorita. ¿Es verdad? Sí, sí. pasa sí. sí, sí. que no, no, no había llegado. Tú eres, tú eres la nota que le daba chispa a este programa. <risa> ah, bueno, lo dijo, lo dijo. dijo Dios Dios Dios Dios Dios. Sí. algo a Emmanuel, no, eh, eh, sí, Emanuel, ¿cómo? esa frase, mucho tiempo, esa frase, sí, sí, esa, esa frase se, se completa, tú eres la nota discordante. <risa> la chispa, dijo la chispa. Vamos a ver la pregunta. Emanuel, ¿por qué debe la gente votar por usted? O sea, ¿Cuál es la oferta que usted le propone a, al pueblo de San Francisco de Macorís? Mira, amigo Especialmente en deporte y en juventud. Yo que quisiera, yo quisiera que usted me haga esa pregunta cuando yo, si es que acepto, vengo a hablar de mi programa de gobierno. Mm. Todavía yo no soy un candidato oficial. Pero me y, adelanto. Eh, y eso a hace. No, yo no, no quisiera. Sí. Cuando, y yo he venido en otra ocasión, pero te permito que tengo el mejor programa diseñado por mi experiencia acumulada en el ayuntamiento. Recuerda que yo fui presidente de la sala capitular, me tocó corresponder en el periodo 90-94 y que fui el propulsor de la campaña de semaforización que existe en San Francisco Ahí Yo tengo, si se quiere, el honor de ser el propulsor que diseñó los semáforos que están en San Francisco Macorís. Pero cuando llegué a la sala capitular, las sesiones se hacían Sí. Al a ojo por ciento, como sí. dicen, porque no había un procedimiento. Se, no había una norma. se diseñó el reglamento. Nosotros diseñamos una norma, un reglamento que, que, todavía es, está que vigente. es que está vigente hoy en día. Y ha sido un ¿Te puedo interrumpir un momentito? No, no, y no. Y nosotros, lo, los que ocupamos posterior, no no le cambiamos más que le agregamos algunas cositas, ah. pero no se, le pudo, no se le cambió nada, es decir, que está vigente... Intacta. Yo soy un estudioso de la municipalidad. Inclusive acabamos de hacer un diplomado en gestión municipalista muy importante y eso me ha hecho fortalecer ese tipo de conocimiento. Pero eh, me comprometo contigo y con los demás que de ser candidato a la alcaldía nosotros vamos a venir a hablar ampliamente de lo que es nuestro programa y nuestra visión de la municipalidad aquí en San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo que ah, ha.? No, ¿Qué no, lo que no, ha.? No, perdón. Tú, que, tú, tiene una, una, una, producto, una okay. pregunta de un de un eh, fulvio, un, un participante sí, sí. de un municipalita sí. eh, Trinidad, ahí estuvo sentada la candidata eh, del PLD y cuando se le preguntó sobre el, las grandes personalidades <risa> que se habían ido de, de, de, del PLD aquí en la provincia ella minimizó ¿no? como que no le dio importancia y que no se fueron más organismos, no, pues no, más que no. personas solas que no tienen arrastre que no tienen a nadie detrás ¿es esto cierto? Mira, cuando Juan Bosch se va del PRD el 18 de noviembre de 1973 y funda el PLD el 15 de diciembre de ese mismo ah. año, tardó cinco años para ocupar, para tener el 1% del electorado dominicano que fue en las elecciones del 78. Sacamos alrededor de 18 mil votos. Y para romper con el bipartidismo, el PLD tardó. Cerca de 14 años. En menos de 45 días, con la salida del doctor Leonel Fernández, se rompe el bipartidismo en el país y se habla de una fuerza, una tercera fuerza decisiva. Eso te significa a ti de que no hay que ser un especialista para darse cuenta de la importancia, del impacto de la salida de Leonel Fernández. Así es. Minimizar a una figura como Lucelene Plata de Valga aquí, fundadora del PLD, sí. una maestra de generaciones, que sale. Pero decir que el presidente provincial, el licenciado Andrés Jacota, un empresario próspero, que de hecho solamente tiene más de 500 empleados. Sí. Decir de Juan Cumbrés, miembro de su comité central. Y actual diputado de Juan José Rosario, un obrero sí. del de activismo político. Que no de Manuel Trinidad, que quiera si o no simbolizaba aquí el PLD. Lo que pasa es que esa es parte de la cúpula danilista. Esa familia. Aquí hay que hacer, aquí hay que hacer una diferenciación entre los PLDistas y una familia. Y ella forma parte de esa familia que controla el andilismo acá. Pero ella sabrá, en febrero... ¿Usted entiende que ella lo cientos, Esos son recursos que tiene, muestra su incapacidad, porque no se puede nunca depreciar a nadie, ni minimizar, menos en política. En la política es cambiante. Aquel que hoy tú crees que está por debajo, mañana por situaciones que se dan en la dinámica de la sociedad puede resurgirse diferente entonces eh, yo no diría eso y, y lo que ella debe de eh, trabajar por mantener a ese grupo que está decidido a gente que nos dice es pues, más nosotros, yo principalmente soy de los que estoy propiciando que se queden porque nos conviene que se queden hasta ahora y hay muchos que dicen que no aguantan más que ellos mm. van a salir y en esta semana van a salir dirigentes del PLD y dije, yo estoy esperando que me paguen la regalía para para irme. Entonces, eh, suerte le deseamos a ella. Bueno. Manuel, el, con. El conocimiento político que tú tienes y el bagaje de tanto. El bagrado de tanto tiempo en la lucha por San Francisco de Macorís y por este municipio, de cara a la propuesta que han hecho los candidatos, ¿dónde.? Tú colocas a San Francisco de Macorís porque yo no veo que ningún candidato habla de las falencias que tiene San Francisco de Macorís en el sentido de la pérdida de mano de obra, de cuál es nuestro futuro a mediano y corto plazo, de cuál es nuestra marca país, de cómo nosotros vamos a solventar este desempleo, de cómo vamos a resolver el asunto de los puntos de droga, de cómo vamos a resolver una serie de falencias que tenemos como municipio, todo el mundo habla y se vende como si yo estoy ahí el asunto se va a resolver como si fuera con una varita mágica o por el influjo de unos dones que por el simple hecho de obtener un cargo ellos piensan que le va a ayudar a resolver eso ¿Cómo tú de San Francisco de Macorís? ¿Cómo que nosotros vamos a salir de este atraso o estancamiento que nosotros estamos sometidos? Mira, me, me va a hacer responder algunas cosas que decía ahorita que Antigua no quería decirle pero la verdad es que San Francisco de Macorís tiene la peculiaridad que las cosas que se dan o no se dan aquí inciden en el país sí. y eso no es de ahora eh, yo recordaba cuando aquella huelga que se hacían o que se estaban haciendo de, de la construcción de los 14 kilómetros de, de, carretera. De, de carretera a la bajada que una vez no aparecimos donde Leonel y sin pedir cita. Yo hablé con por mis relaciones que tenía en ese momento con el vicepresidente Jaime David Fernández mirabal Y mira, estamos en una comisión aquí, no tenemos cita. Pero mañana hay una huelga en San Francisco y nosotros vamos a reunir con el funcionario de más alto nivel. Callado sensibilicé a Jaime y Leonel nos recibió. Pero, ¿y ¿Cuál es la situación? Bueno. Y el periódico en ese, en ese momento, La Nación, que dirigía Julito Jacín, era todos los días señalando la huelga. Eh, y nada, Entonces, yo le no dije, mira, nos mandó a buscar siete funcionarios en ese momento. Y mira, en San Francisco de Macorís, yo que lo conozco y que fui profesor allá, las cosas tienen impacto, es un movimiento que se puede generalizar en el país. Y así se dan las cosas. Y nosotros, Sócrates, somos la capital del nordeste. Y como capital del nordeste, como región, nosotros la que somos las que más aportamos a lo que es el PIB agrícola. Encabezamos la producción en arroz. No es la vega, somos nosotros los que nos producimos más arroz. Pero tenemos la producción de coco, encabezando la producción de coco. Café, estamos en segundo. Cacao, tenemos un cacao que es el primordial Primera. del país. Y en la ganadería, Sócrates, ya nosotros superamos al este. Es decir, nuestra región como tal, y hay que verlo siempre, para hacer lo que sería un programa de la municipalidad, tenemos que verlo con como como en todo. Sí. Entonces yo creo que tú estás señalando elementos que competen al gobierno central, porque se habla siempre que los cabildos son gobiernos locales y que tienen toda las mismas prerrogativas, pero los recursos que manejan los cabildos no te da lo suficientemente para elaborar ese tipo de programa Y mira, que en mi visión que yo tengo de San Francisco Macorís, San Francisco Macorís tiene la suerte que el polígono municipal en el 98%, los solares pertenecen al municipio. Y hoy en día, para tú hacer cualquier tipo de transacción, tú como abogado sabes, necesitas tener la titulación. Y yo tengo diseñado un plan, conjuntamente con el gobierno central, para titular lo que son los solares en interés de facilitarlo a la comunidad. Aquí, hay gente, aquí hay gente que le están pidiendo a San Francisco, al Cabildo, que le trapasen. Eh, eh, el, el solar que le compren. Sí, pero Bien. hay una agenda diferente arriba en el Consejo de Regidores, porque eso tú lo puedes ofrecer como acá, de yo luego que lo ofrecen, no, no lo pero, escucho, pero yo estoy dentro definirse. del ayuntamiento y sé que son dos agendas completamente diferentes. Sí, lo que pasa en el ayuntamiento, Manuel, hay, hay, hay una serie de para proyectos eso. para construir cementerios, para construir para lo que eso. sea, pero hay una agenda de los regidores que necesitan. Otro tipo de motivación para que la cosa se apruebe. Lo primero que es también. De, la, de la correlación. En ese momento es la puede la variar. Lo primero ya es lo que, van es con que tú necesitas Serán tener niveles de credibilidad. Sí. Pero la credibilidad no puede estar solamente en el Ejecutivo, sino tú formas parte. La gente está pensando que el, el presidente del Ayuntamiento es la figura de el Ejecutivo es el gobierno. Presidencia. Pues así, no, es. Es pues así es. El legislativo es el primer poder del Estado. ¿Y quién es el presidente de la República? Es, es, es, es, es Reynaldo. No el ejecutivo, la figura de principalidad es, es el presidente. El ejecutivo es República. el primero claro. entre sus conciudadanos. Sí. Entonces, tú tienes que manillar afuera. claro Porque tú no puedes permitir que tú no cojas, pero que los otros cojan. Y si yo voy cuando tenía los guardias allá, que yo tenía los guardias en el estadio, si me permito que me den el pollo y me den eso, ¿qué? ¿Qué le permite que a los noviecitos que estén por ahí que sea, o que eh, vayan a trabajar? Entonces, tú tienes también, espérate, si hay una situación de anormalía que también se está dando ahí, tú tienes que dar la cara porque tú formas parte del Ejecutivo. No, sí. lo que decía a mí que me gané tres veces la medalla, como la cuestión nos ah, y adentro. Entonces usted está planteando y, y, que el el, alcalde... ayuntamiento, el ayuntamiento son dos instancias, dos poderes, sí. el ejecutivo y, y el legislativo. No son Trinidad. dos ayuntamientos diferentes, es un ayuntamiento. Entonces usted plantea que, que el alcalde, su, a eso es que se refiere, aunque no lo diga de manera clara, que ha ganado eh, premios en lo que tiene que ver con la transparencia, porque entonces a lo interno, no ha saneado o no ha hecho nada, no, o no ha denunciado. Es que es diferente, porque él, él está hablando de que son dos instancias diferentes. El alcalde lo que maneja es lo que tiene que ver con la parte ejecutiva del ayuntamiento. Si el cabildo se corrompe, o la sala capitular se corrompe, eso el alcalde no tiene influencia sobre eso. Pero que eso es lo que le está Aunque manifestando. Aunque Manuel lo diga. Entonces yo bueno, quiero saber si cuando que. Cuando Manuel sea hay... síndico, si sí, estoy ahí, estoy hablando de primera mano, él va a saber que es muy diferente manejar una sala capitular que te es adversa que una sala capitular que te que combina contigo que es pero, actualme, pero actualmente los alcalde, regidores del PRM son mayoría en, en, no son en la, mayoría en el cabildo, él lo sabe y, y ser alcalde hay de cuatro, hay de tres, de y cuatro el resto de un gobierno, son de aliados sería muchísimo pero, más beneficioso para la, para la, el municipio de San Francisco de Macorís que un alcalde <ríe> que al margen de las condiciones morales y éticas <ríe> que pueda tener tenga un gobierno que lo apoye. Lo al porque si no hay un gobierno sí. que lo apoye, la situación se pone difícil. Bueno, Así es. bueno, bueno, bueno Gracias pero, a Emanuel eh, Yo me quedé pues. con el deseo de escuchar. De no, cuando porque, ya no, tenga no, la bien, no, no, cuando no, ya... Cuando no vuelva, sí, cuando Los lunes viste, son, cuando buen, los los para, son buenos y este para café, que me, ese me, ese sí, café me... Ese sí, café me... Porque sería interesante. Si aquí te da se define, te lo vamos a invitar. Exacto. Sería interesante ver la propuesta de cada... uno. Yo quiero que hagamos un compromiso con Emmanuel y que Manuel haga un compromiso. Con claro. Primeros, la decisión que se tome con relación a tu figura como alcalde, la, el, la primera entrevista la que se tenemos No, pero Así. obligado. Oh, está bien. Okay. <risa> pero que, sí. para sí. Manuel, demás? Bueno, gracias, Emmanuel. la Suerte, echada este Así es. Sí, es. Alea, ya está se decían los romanos. Se. <risa> bien, señores. Esta magnífica entrevista con Emanuel Tigrapuello, eh, candidato, bueno probablemente el candidato de la Fuerza del Pueblo y, y esa aliado. coalición de partidos y aliados, ¿no? Dentro de lo que está también la Fuerza Nacional Progresista. Ah, es sí. una cuestión de fuerza aquí. Sí, sí. nos no, no, <risa> vamos a <risa> optimar. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias, Manuel, por la <risa> comparecencia sí, y más. las respuestas. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. I...